la presentación de esta noche, así que están bienvenidos todos. Adelante, muy buenas noches a todos desde Perú, un amigo de todos ustedes, un saludo para cada uno y por favor, un saludo de parte de ustedes a las personas que visitan hoy, desde donde nos visitan. Adelante Antonio, un saludo para todos. Saludos a todos, mi nombre es Antonio Calzado desde Florida, Estados Unidos de América. Bienvenido Antonio, bienvenido. Juan Peso, adelante Juan. Buenas noches, Buenas noches. Le saluda del distrito del Tigre, región Loreto. Bienvenido, bienvenido desde el Tigre, desde Loreto, la selva del Perú, adelante, Verónica. Hola, buenas noches, yo les hablo desde Siltepec, Chiapas, México. Desde la México. De bienvenida, bienvenida, Verónica. Johnny Falcones, ¿Desde dónde nos hablas? Un saludo. Te has operado de la vista, parece, para mirar mejor. Adelante. Muy buenas noches a todos, un gusto de saludarlos, pues eh, yo estoy acá en Sangolquí. Es un, un, un pueblo cerca de la capital de Quito, Sangolquí, Ecuador. Bienvenido, bienvenido desde Sangolquí, Ecuador. Adelante, ¿Quién más? Genaro, un saludo para ti. Genaro, un saludo. Desde buenas noches saludo. a todos. Muy buenas noches a todos desde Lima, Perú. Lima, Perú, Muy bien, eh, encantado de estar acá presente en estas charlas, Boris. Bienvenido, Genaro, un placer tenerte con nosotros. ¿Alguien más quiere saludar esta noche? Adelante, por favor. Prenda su micrófono y su cámara y nos saluda a todas las personas que están esta noche con nosotros. Bienvenidos. ¿Quién más quiere hacer un saludo antes de comenzar? Algunos quieren pasar desapercibidos. Muy bien. De todos modos, es un placer tener a cada uno de ustedes de diferentes lugares del mundo y más aún sabiendo que somos parte de aquellas personas que queremos aprender, desarrollar nuestras habilidades y por supuesto con mayor razón cuando vemos en un mundo la necesidad de poder eh, contribuir de alguna manera, no solamente con nuestras ideas, sino también con nuestro trabajo, cómo Personas que influenciamos en la comunidad. Bienvenida, Mari Medina, Alférez, que nos atendió con tanto cariño en la ciudad del Cusco. Bienvenido, Ale, este, Alejandro Cacho, un líder importantísimo aquí en Lima, Perú. Bienvenida, Elaine Saraí, ¿Desde dónde nos visitas, Elaine? Un saludo para todos. Esta noche estamos dando la bienvenida y también saludando a las personas que están con nosotros. ¿Alguien más quiere saludar? A ver, adelante. Prenda su micrófono y su cámara y lo saludamos. Muy bien. Bueno, ahí está Adriana. Adelante, Adriana. Tu saludo sí, para hola, toda doctor. la comunidad de esta noche. Hola, Aguascalientes, igual que ley. Nada más que también es tímida. Muy bien, Aguascalientes. Eso es México, ¿verdad? Así es, doctor. Bienvenida, bienvenida, Adriana. Gracias. Un saludo para ti, a todo México y a todos los que nos visitan en esta noche. Ya somos 21 Ojalá puedan unirse algunos más. Bienvenidos a este programa. Como todos los miércoles, hemos establecido un programa que se llama Escuela de liderazgo. ¿Por qué hemos hecho esta escuela? Porque de alguna manera algunos de nosotros estamos de, eh, haciendo alguna labor dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia o dentro de nuestro negocio independiente. La razón por la cual creamos este proyecto es porque justamente queremos contribuir a nuestra comunidad internacional, latinoamericana y también hispanohablante en el mundo entero con algunas ideas que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo de una manera mucho más direccionada. Y el día de hoy no deja de ser un tema sumamente importante, vamos a hablar acerca del enfoque. ¿Por qué es importante hablar del enfoque? Creo que una de las cosas que nosotros muchas veces tenemos en nuestro liderazgo es una de las falencias más importantes que tenemos dentro de nuestro liderazgo o nuestro equipo, es justamente la falta de enfoque. Cuando nosotros hablamos de enfoque eh, con nuestra institución, lo que queremos nosotros eh, desarrollar en esta noche es cómo podemos aplicar ese concepto de enfoque en el campo del liderazgo. Tal vez una de las cosas que debo decir antes de comenzar nuestra presentación esta noche que la mayoría de nosotros no entendemos qué cosa es el enfoque, no porque realmente no, no sepamos hacia dónde queremos ir, sino porque normalmente no son muy organizados respecto a ciertos proyectos que nosotros realizamos en nuestra vida. Por ejemplo, si tú que te comprometes a los 18, 19, 20 años a tener una familia y decides casarte, generalmente nunca nos preguntamos hacia dónde quiero ir, qué cosas quiero hacer con esta pareja, qué es lo que quiero lograr con ella. Nuestros objetivos son vagos porque se relacionan mucho con la vida rutinaria, con la vida común, con la vida cotidiana, pero normalmente no hacemos ese tipo de actividad de, de enfocar o de definir nuestros objetivos, porque estamos acostumbrados a vivir conforme el río va en su cauce. En otras palabras, nos vamos a una sociedad, o vamos a un grupo, establecemos nuestra casa en una comunidad y finalmente nos involucramos en lo que pasa allí y terminamos siendo parte de lo que normalmente son cada una de las personas que forman parte de una comunidad. Puede suceder lo mismo en el trabajo, puede suceder lo mismo en la política, puede suceder lo mismo en un proyecto personal, en un negocio personal. Todos los que tienen su negocio individual, pues sencillamente se, se involucran dentro de su negocio, pero no tienen específicamente un enfoque definido hacia dónde quieren ir y cuánto tiempo quieren permanecer en él. Otra de las cosas que sucede normalmente es que las personas que no tienen el enfoque normalmente no saben eh, cuál es el objetivo que tienen, como persona. Digo enfoque del trabajo es una cosa, pero el enfoque como persona dentro de aquello que tú te involucras. Si por ejemplo yo quiero hacer política, yo tengo que saber cuál es el enfoque que tengo en la política y cuál es mi rol. Si quiero hacer un trabajo familiar o un negocio personal, tengo que saber por qué lo hago, cuál es mi objetivo. Tengo que entender bien claramente cuál es. Lo que pasa es que en cuanto comenzamos a desarrollar aquello que supuestamente es de nuestro interés, vamos olvidando un poco cuál fue nuestro enfoque inicial y terminamos haciendo lo que sea, como dicen algunos, en tiempo de guerra, cualquier, cualquier herramienta que usemos es eh, necesaria o es suficiente. Y no tiene que ser así. No quiere decir que debemos atender también las cosas eh, imprevistas o espontáneas que suceden en el, en el trajinar diario. Pero uno como, uno como líder tiene que tener muy claro cuál es el objetivo. Y no solamente cuál es el objetivo, sino el cómo lo vas a lograr. Otra de las cosas que pasa con los líderes es que nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Pero muchas veces no sabemos comunicarlo a nuestro equipo. Y ahí está una, está una de las falencias por las cuales muchas veces nosotros vamos más lento. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder transferir, transmitir o dar a conocer de manera operativa, axiológica, lo que nosotros tenemos en la teoría como un concepto bien claro. Y allí quizás tenemos un gran dilema, porque ya tenemos un problema de comunicación, ya tenemos un problema de interpretación de nuestro equipo, las experiencias de ellos o la disponibilidad para llevar a cabo un proyecto que tú les has planteado de manera quizás muy clara, o de repente no muy clara, pero te entendieron, no pueden ponerse a disposición porque sencillamente tu enfoque no ha sido bien entendido, bien aclarado. Una cosa que yo siempre le digo a los líderes es que cuando presentan un proyecto, pregunten. No pregunten si ellos han entendido. Eso es un poco así como discriminatorio, como quien diciendo, a ver, lerditos, ¿han entendido lo que estoy queriendo decir? No, no usemos ese lenguaje. Digámosles, ¿fui claro? ¿Me dejé entender? Esa es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva no exige a los demás que me escuchen adecuadamente, sino a mí comunicar adecuadamente. Lo hemos tratado en la primera serie, lo puedes ver tú en nuestro canal, en el, en el programa de Boris Darmon, canal YouTube, ahí lo puedes encontrar. Mucha gente está dominada hoy en día, por el yo puedo. Sí, se puede, sí, se puede. Ese lema fue un lema motivacional que sucedió en algún momento y alguien utilizó esa frase para decir que sí se podía hacer lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero una cosa es sí se puede y otra cosa es yo puedo con todo. Uno de los grandes problemas de los líderes es que creen que porque tienen una idea ya la pueden realizar no necesariamente la puedes realizar. Y ni siquiera la puedes realizar en la envergadura o en el contenido completo o integral como tú crees que lo puedes hacer. Aquí viene un problema justamente con el liderazgo que cuando hablamos de enfoque, generalmente creen ellos que el objetivo tiene que ser idealista. Algunos le llaman idealístico. Cuando nuestro enfoque es muy ideal, Muchas veces está lejos de la realidad y cuando queremos llevar a cabo aquello que decimos que podemos, no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no lee la realidad. Si tú quieres, vives en el campo, quieres salir a la ciudad y tu objetivo es establecerte en la ciudad, tú no conoces la ciudad y si no la conoces, puedes que tengas una idea de ella. Pero no necesariamente esa, esa transferencia o ese transporte de tu realidad a una realidad nueva te dice que eres capaz para poder sobresalir en la nueva realidad. Para eso necesitas enfocarte en algún punto que sea tu punto de apoyo para la nueva realidad. Leer la realidad muchas veces es lo más difícil para un líder egocéntrico, un líder caudillista, un líder que cree que lo que piensa, todo el mundo tiene que pensar, y lo que él cree hacer, todo el mundo lo tiene que hacer. Ahí está el gran problema por el cual muchos de nuestros liderazgos o líderes que han aparecido en nuestra comunidad o en nuestro entorno político, social o económico, no han logrado los objetivos que se planteaban. Por ejemplo, en el campo político se habla un poco acerca de un liderazgo que se aplique a la realidad. La pregunta es, ¿conoce el líder la realidad?, Ah, puede conocer la realidad de la comunidad, pero no sabe él la realidad de cómo conseguir los fondos necesarios para poder llevar a cabo lo que la comunidad necesita. Entonces, muchos líderes idealistas en política comienzan a desarrollar conceptos teóricos muy grandes que cuando llegan a la realidad se encuentran con que no tienen dinero, no tienen liderazgo, no tienen cuadros, no tienen muchas cosas. Lo mismo pasa en el campo del negocio. Yo quiero desarrollar una amiga me dijo, yo quiero poner un restaurante de comida vegetariana. Y le digo yo, ¿tú conoces dónde vas a poner? Yo ya tengo el local, ya tengo todo. Mira, ya compré los platos, las ollas, tengo todos los implementos. Voy a poner mi, mi comedor de comida vegetariana. Dos semanas después ella me llamó y me dijo, Boris, estoy vendiendo mi restaurante, estoy vendiendo con platos, con máquinas, con todo. Porque me he dado cuenta que en el lugar donde yo puse mi comedor, no hay nadie que le guste comer comida vegetariana. Vino uno un día, dos otro día, me quedé con la comida y estoy desesperada porque he hecho una inversión de más de 10 mil dólares y no sé qué hacer con mi comedor. Entonces le digo yo, lo único que tienes que hacer es declararte como una persona en fracaso. ¿Por qué? Porque no supiste leer la realidad. No todo lo que tú quieres, puedes. Pero sí lo que tú te enfocas, sí puedes. Si lo defines bien, tú vas a poder, tienes que enfocarte en un concepto real. No te lances hacia lo ideal. Una persona se creó unas alas. Ustedes han escuchado esa alegoría, ¿no es cierto? Él dijo, yo puedo volar. Se puso en los brazos una cantidad de plumas, se pegó con una cantidad de plumas como los pájaros y se lanzó al vacío y se dio un trancazo como ustedes no tienen idea. Se rompió la nariz, se rompió los brazos, se rompió las piernas. Él creía que podía volar. Porque se puso plumas. No todas las herramientas que tú te pones para realizar las cosas que tú quieres son suficientes. Por eso yo hablo un poco acerca del liderazgo de equipo. En el liderazgo de equipo, vamos a ver un poquitito más adelante cuando hablemos un poco de la motivación, vamos a ver que necesitamos nosotros, además de plumas, necesitamos capacidades, necesitamos otras ayudas, otras herramientas. Por eso este lenguaje de que yo puedo todo lo que quiero no es verdad acepta la realidad que todos tenemos limitaciones ahora la pregunta es puedo yo comenzar a tener un enfoque un objetivo en mi vida sabiendo que algunas cosas no las puedo hacer claro que sí allí justamente está el secreto cuando tú lees la realidad tú no puedes hacer todo lo que la realidad te confronta o te presenta puedes hacer parte de ella y saber qué parte te va a ayudar a enfocarte en aquello que tú quieres realmente. Una persona me dijo hace más o menos unas cuatro semanas atrás, yo quiero liberarme de mi trabajo, yo ya no quiero ir al trabajo, es un problema viajar, tengo mis hijos acá y no sé qué hacer. ¿Cuál es tu realidad? ¿Tienes dinero? No tengo dinero. ¿Puedes crear algunas cosas con tus manos? Sí, sí, puedo. Soy muy habilidoso para algunas cosas. Muy bien. Si tú puedes crear algunas cosas con tus manos, ¿qué de lo que tú puedes crear podrían las personas que están en tu entorno o las personas a quienes tú puedes llegar a través de los instrumentos que tú tienes para que tú puedas vender o distribuir un producto que tú produzcas con tus manos? Mi hermana... Tiene la capacidad de hacer con sus manos cosas muy, muy ricas. Por ejemplo, hace unos tamales o unas humitas, le llaman aquí, que si tú te las comes, te las puedes comer sola. Yo me comí el otro día seis. Estaban tan ricas, las hace tan bien. Hay personas que tienen habilidades para hacer esas comidas al horno, comidas. o sea, hay, conozco a un primo que tengo yo aquí en Lima, que hace unos, unos preparados de comida increíble, estudió chef para ser chef, pero prepara. No puso su restaurante porque no tiene la posibilidad, su realidad no le permite, pero a veces algunos domingos hace algunas promociones y vende 30, 40 platos entre sus amigos, en el vecindario. Ahora, cuando tú tienes un objetivo en la vida, cuando tú decides enfocarte en algo, debes leer siempre la realidad. No te lances por lanzarte a creer que puedes hacer todo. Si la realidad te dice que hay una parte que tú como líder puedes hacer, entonces la otra parte que tú no puedes hacer tiene que estar acompañado con algunos otros personajes que van a formar parte de tu equipo para realizar lo que tú quieres realizar. Esta noche quiero eh, tengo el honor de tener conmigo a un amigo al General Ríos eh, un amigo que acabo de tener realmente bienvenido, usted, este, este general, a mi presentación de esta noche. Un honor tenerte esta noche con nosotros. Bienvenido al general eh, Ríos de la ciudad del Cusco, el general de la séptima macro región de, nuestra, de nuestro país. Bienvenido. Entonces, habiendo entendido el concepto de la realidad, leer la realidad significa ubicarme en el lugar adecuado donde yo me encuentro para poder comenzar a desarrollar un concepto importante. ¿Por qué yo presento este primer punto de manera un poco más extensa? Escúcheme, líderes, por favor. La vida hace dos años atrás no era la vida o la sociedad que nosotros tenemos ahora. Miren, estábamos comenzando a despertar y hoy día en el Perú se cerraron las fronteras. Y muchos países de África y Sudamérica también las cerraron. O sea, nosotros tenemos un punto de inflexión. Líderes, tenemos que cambiar nuestra visión de la realidad. Estamos viviendo una nueva sociedad. ¿La conoces? ¿Sabes dónde estás ahora? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, dijo Napoleón Bonaparte. Para entrar en una nueva sociedad debemos mirar el pasado por un momento y darnos cuenta del punto de inflexión aquí en Perú de marzo del 2020. Cuando nosotros fuimos confinados a quedarnos en casa y quizás muchos otros países que están esta noche también con nosotros, México, Ecuador, Colombia, Bolivia y otros países, Chile... Argentina se confinaron y la sociedad cambió. ¿Cuál es la nueva sociedad? Yo les digo a ustedes que son mayores como yo, yo tengo más o menos 60 años, si tú no sabes manejar tecnología para hacer un negocio, para liderar, para trabajar en la comunidad, para hacer política, para lo que sea, no estás leyendo tu realidad. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hay un candidato, que no vive en Chile y ocupó el tercer puesto en la votación en las últimas elecciones de hace dos domingos atrás. Él nunca llegó al país a hacer ninguna presentación pública. Lo hizo a través del Internet y ocupó el tercer lugar de preferencia en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando leamos la realidad, tenemos que leer la realidad en la que vivimos ahora. Yo quiero presentarte esta nueva sociedad antes de hablarte del enfoque. Porque si tú no entiendes dónde estamos sentando y a qué realidad nos estamos eh, circunscribiendo, no vas a poder realizar con éxito tu enfoque y no vas a poder desarrollar tus, tus proyectos. Viene una nueva sociedad. ¿Estás preparado? Nos precedía una desigualdad. Ahora tenemos una idea más equitativa de los privilegios y peligros. Ricos y pobres, contagiados, muertos, en musi, no sé, no sé, etcétera, no sé. etcétera. La implantación de nuevas tecnologías. Estamos entrando ahora a un sistema meta, donde la computadora va a leer nuestras intenciones y de acuerdo a eso nos van a vender los productos que tenemos a disposición. Una nueva sociedad. Si tú quieres vender empanadas en tu comunidad, vas a tener que salir a la cuadra y vender tus empanadas. Pero si quieres venderlos en la ciudad, posiblemente cuando camines por la calle nadie te va a abrir la puerta. Pero si lo haces a través del Internet o a través de la tecnología, posiblemente algunos ya te están esperando, incluso ya tengas pedidos suficientes como para producir exactamente lo que tu público te va a consumir. O sea, tecnología. Hay nuevos desafíos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Inteligencia artificial, la computación cuántica, la manipulación genética Hoy en día estamos pasando por esa experiencia. Algunos dicen que las vacunas contienen eso, algunos dicen que no, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver en el camino qué está sucediendo. La posibilidad de crear una nueva especie no, com no completamente orgánica. Los cyborgs, hombres y mujeres que son máquinas. Inteligencia artificial que nosotros muchas veces no sabemos hasta dónde pueden llegar. Y es importante que ustedes tomen en cuenta que si queremos leer la realidad que vivimos ahora, tenemos que mirar a la sociedad hacia dónde va. Los problemas generados por la tecnología obsoleta también son importantes. Considerarlo. La existencia de armas nucleares es la próxima comunidad que vamos a tener en donde se destaque el cambio climático y sus destructivas consecuencias, etcétera, etcétera. Estamos entrando a una nueva realidad. Si tú no sabes leer hacia dónde vas, es posible que muchos de tus proyectos y tus enfoques están fuera de lugar. ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Pero el mañana ya está aquí. Hay una nueva manera de establecer rel las relaciones humanas, por ejemplo generando una interconexión entre culturas urbanas y élites minoritarias que antes eran exclusivas. Hoy en día tú puedes ver a la modelo en tu Facebook y conversar con ella. Puedes hablar con un político a través de, de, del Twitter. O sea, se han roto esas barreras de intercomunicación humana. Entramos ahora a una nueva forma de existir, de vivir por esa razón es importante que tú te des cuenta cuál es la realidad. La universalización del, telegra del teletrabajo y la teleeducación. Bueno, este proyecto de teleeducación ya hace 20 años atrás fracasó cuando se mandó el, el, el, el, el, el satélite a una profesora de matemática y el transbordador explotó. Pero eso no fue el término de nada, sino más bien el comienzo. Y hoy, desde nuestra oficina podemos hacer esta, este, esta presentación sin límite alguno, a nivel mundial. Tú puedes ver, yo puedo ver, puedo conversar contigo. El teletrabajo se ha convertido en una necesidad. Es posible que muchos no vayan a trabajar nunca más a su centro de trabajo. Lo van a hacer desde sus computadoras, desde sus casas. Es importante que sepas que estamos viviendo eso. ¿Cuáles son los efectos que va a tener el teletrabajo y cómo podría cambiar el concepto de ciudad? Vamos a tener mayor descentralización. Ya no vas a necesitar ir hasta la ciudad a comprar tus productos. Tú los puedes pedir en tu casa y te lo traen. Evitando la necesidad de grandes redes urbanas, descongestionando el tráfico, reduciendo la contaminación. Muchas ciudades que tenían cantidad de líneas de trenes y, y buses y todo eso terminará. ¿Por qué? Porque dentro de poco las personas trabajarán desde la casa y no tendrán que ir al trabajo solamente para eh, distribuir algunas cosas que piden las personas eh, que están en casa. En nuestras manos entonces está articular una respuesta adecuada a un nuevo enfoque para tener sostenibilidad profesional. ¿Dónde comenzamos? ¿Leer la realidad? ¿Y dónde comenzamos? ¿Dónde es el punto de partida para que podamos lograr nosotros desarrollar un enfoque? En primer lugar, debemos mirarnos hacia adentro, confrontarnos a nosotros mismos frente a esa realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos listos? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? Y si no estamos preparados, ¿cuánto nos estamos preparando? Hoy en día tú no necesitas tener un título para trabajar en un proyecto de instrucción, de una empresa o de algún desarrollo de, desarrollo de algún proyecto. Tú necesitas ahora hacer una autoeducación, una autoevaluación de ti mismo a través de los sistemas que están a disposición en el sistema de Internet, en la tecnología, y tener un buen equipo que sea moderno para poder comenzar a trabajar. Pero la pregunta es, esto te va a permitir salir al mundo a través de las pantallas, a través de los sistemas de, de comunicación, pero la pregunta es ¿quién eres tú? ¿cómo te vas a proyectar? ¿te conoces? ¿sabes de la capacidad que tienes frente a esta realidad que estás leyendo? ¿que te estás dando cuenta que te está comenzando a, a apabullar o a cubrir de tal modo que te sientes hasta agobiado porque hay tantas cosas, estábamos saliendo de la de la segunda ola y ahora tenemos al Ocminone que viene con la tercera ola y que dicen que mata más rápido y comenzamos a ver otra vez las cosas que comienzan a cerrarse si necesitamos tener tecnología y nuestro celular ya no funciona y nuestro negocio no puede avanzar y nos encontramos en una realidad que no podemos. Entonces tengo que ver cuál es mi capacidad. Una persona que tiene auto y que no tiene un celular bueno o una computadora buena está equivocando la realidad. Una persona que no desarrolla su capacidad individual y cree que solamente tiene que saber su carrera o mantener su título de la universidad, está fuera de la realidad. Necesitamos ahora, para poder enfocarnos adecuadamente a la nueva sociedad, mirarnos a nosotros quiénes somos. ¿Cuál es la materia prima del cual nosotros estamos hechos? ¿Alguna vez...? Un amigo me dijo, tu padre te hizo de buena madera. ¿Qué quiso decir eso? Cuando tú hablas de buena madera, estás diciendo que tienes una persona que de alguna manera tiene el deseo de hacer cosas y que tiene la capacidad. Te pregunto, al ver la nueva realidad, ¿tienes la capacidad? Posiblemente muchos de nosotros digamos, no, no la tengo. Entonces te pregunto yo, ¿te estás preparando? ¿Estás interesado en prepararte? ¿Quieres realmente redescubrirte a ti mismo en esta nueva realidad? Y ver cómo puedes desarrollarte y desarrollar a los demás dentro de un contexto de tus proyectos. Mírate primero a ti mismo. Confróntate a ti mismo para ver quién eres. Si estás listo, si no estás listo, a prepararse entonces. Tienes que desarrollar bien tu identidad. Y me da muchísima pena decirlo, pero justamente en una de las cosas que la sociedad está trabajando en contra de la humanidad es en romper su sentido de identidad. Si tú logras desarrollar una, la capacidad de poder darte cuenta quién tú eres, si tú puedes darte cuenta de tus capacidades, si tú puedes darte cuenta dónde tú estás, entonces vas a comenzar a trabajar un proyecto de autoliderazgo. Entonces vas a comenzar a decir... Esto es lo que necesito, esto es lo que soy. Entonces, a través del autoconocimiento, tú comienzas a establecer una cantidad de pasos que te permiten desarrollar una disciplina de vida en función de la sociedad en la que tú vives. Yo tuve el privilegio de trasladarme, en menos de 30 días mi vida cambió en el año 1996. Un 25 de, de septiembre renuncié a mi trabajo y un 26 de octubre yo me encontraba en una realidad totalmente distinta. Me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué, ¿Cuál es mi plan? ¿Qué objetivo tengo? Entonces comencé a buscar mis objetivos y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo la capacidad de hacer lo que quiero hacer? Si estoy enfocado ahora a una nueva realidad Puedo adaptarme en él. Necesitaba desarrollar un sistema de disciplina personal. Aprender a entender la nueva cultura. Tú me dirás, pero doctor, yo quiero nomás desarrollarme dentro de mi comunidad y eso es suficiente, mi negocio aquí, con tal que me dé de comer y mi casita para pagar mis biles, estoy contento. Correcto. Pero eso que tú tenías hace dos años atrás y ya no existe, hoy tienes una apabullante nueva sociedad donde tienes que desarrollar un conocimiento de ti mismo para poder sobrellevar la próxima o los próximos comportamientos que tú tienes que tener en tu nueva comunidad. Para eso necesitas desarrollar un acto de disciplina individual, mirar un poco cuáles son los caminos que tienes que tomar en tu vida para poder encontrar tu enfoque realizado, tu objetivo. Y allí, cuando ya te des cuenta de quién tú eres, la capacidad que tienes, has leído la realidad, te involucras en ella, necesitas autodeterminación. La autodeterminación te va a mantener en la dirección correcta. La autodisciplina te va a permitir actuar dentro de esa dirección hacia donde tú vas. Y cuando se presenten los limitantes, llamados el cambio, como tú ya sabes quién tú eres, como tú ya te das cuenta de la capacidad que tienes y hacia dónde tú vas, tu adaptación al cambio será mucho menos eh, delirante, o sea, menos apabullante, te va a destruir menos o te va a resistir menos. Vas a tener mayor capacidad de adaptarte. ¿Por qué? Porque tú ya eras consciente de que entrabas a una realidad distinta. Te estabas preparando, dándote cuenta de tu capacidad, de qué tipo de madera estabas hecho, dándote cuenta de las acciones que tenías que tomar si es que entrabas a esa nueva realidad, dándote cuenta que tenías que buscar un objetivo dentro de esa nueva realidad y, por supuesto, entendiendo que los golpes que vienen en el camino, en la nueva realidad, tú las tienes que tratar de sobrellevar. Es importante para poder desarrollar enfoque saber quién es el foco y hacia dónde va a alumbrar ese foco. Tenemos pues la oportunidad de crear un mejor mundo, un mundo racional, un mundo para las personas, pero con influencia para el mejoramiento individual y no para lo contrario. A ver si me dejo entender. Ya sabemos que viene, ya entendemos quiénes somos, entonces tenemos la oportunidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Para ir matando y destruyendo lo que se encuentra en el camino de tal modo que podamos avanzar? No, sino para que en nuestro mejoramiento individual podamos encontrar el enfoque que nosotros queremos para nosotros y para nuestra comunidad. Es importante tomar en cuenta este concepto. Entonces, ¿cómo liderar para vivir una nueva sociedad sosteniblemente? ¿Cómo lograr que nosotros tengamos una sociedad sostenible si tenemos redes si vivimos en la era de la fama, si vivimos en la era de la, de la lucha por conseguir dinero, si vivimos en la catástrofe social, en las luchas de poder, con la ley del más vivo a nuestro alrededor, con la corrupción generalizada, el poco interés en la familia y los valores. ¿Cómo poder liderar con enfoque en una sociedad sosteniblemente, en una sociedad que está dispersa, en una sociedad que no sabe tal vez de dónde viene ni a dónde va. Miremos un poco cómo podemos hacer. Ya dijimos que primero tenemos que ver la identidad, pero hay un problema. Hay un acto de deshumanización respecto a la identidad. Hoy en día se les dice a los niños que ellos no nacen hombres o mujeres, se les dice que nacen conforme ellos se conceptúan o construyen su identidad en la sociedad en la que viven. Y muchos de ellos hoy en día no saben qué quieren, no saben quiénes son, ni saben para qué están aquí. Entonces nos encontramos con un problema. Por eso es que al comienzo yo decía, si tú quieres leer la realidad, tienes que saber primero quién tú eres. Tienes que tener autoconocimiento tuyo. Desarrollar un concepto sobre los comportamientos que tienes que tener, autodisciplina. Saber hacia dónde quieres ir, autodeterminación. Y si vienen cambios y si vienen problemas, ah, tienes que tener la capacidad de adaptarte. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que muchos de nuestros niños para la próxima sociedad, para la nueva sociedad, tienen un problema que no saben qué quieren, no saben quiénes son, ni saben para qué están aquí. Entonces, nuestra, eh, nuestro liderazgo del enfoque tiene algunos, algunos problemitas ahí que necesitamos considerar para poder desarrollar un buen enfoque. Saber de lo que eres capaz realmente, no de lo que supones ser capaz, es importante. Lo que dijimos al comienzo, tú no solamente debes saber qué quieres hacer, sino también saber si puedes hacerlo. Saber de lo que eres capaz es lo que necesitas, no de lo que supones que eres capaz. Hay mucha falsa motivación diciendo, tú puedes, hazlo nomás. Tú lo vas a lograr. Esas son motivaciones de palabras que se los lleva el viento. Y no son sistemas de enfoque real para un liderazgo con objetivos definidos. Entonces, trabajemos este concepto. Primero, establece tu por qué y tu para qué. ¿Lo has escuchado esto en otras charlas? Oh, sí, doctor, muchas veces me lo han dicho. Es importante que tu objetivo sea tan claro para ti que impacte tu desaliento, tu rutina, tus depresiones, tus perezas, tu dejadez. Tener un objetivo por tener simplemente porque ah, yo quiero tener dinero o yo quiero tener posición o yo quiero alcanzar esto en, la, en mi vida este, comunitaria. Perfecto. Está bien lo que tú quieres. Hazlo. Pero una cosa importante es aquello que te propones. ¿Sería capaz de ser tan fuerte que cuando entras en el cansancio, en la rutina, en el desgaste, te sostenga con una visión por alcanzar aquello que tú quieres? ¿Sería capaz ese objetivo que te propones al comienzo, deshacer todas aquellas perezas, depresiones y dejadeces que se aparecen en el camino, que son fruto del cansancio individual? Tu objetivo tiene que ser bien claro y bien fuerte. Tiene que tener bases. Tú tienes que plantar la primera piedra de qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida. A mis 60 años, yo planteé que en algún momento necesitaba tener paz, no trabajar tanto para poder servir más a mi comunidad. Recordaba las palabras de mi madre que me decía, tú naciste para ser un predicador. Tú naciste para dar conferencias. Tú naciste para ayudar a tu comunidad. Y no me lo decía solamente de palabra. Ella me ayudaba a comprender cómo se ayuda a la comunidad. Y ese objetivo es tan grande, es tan impactante, que cuando tengo desaliento, cuando tengo rutinas que me aburren, cuando tengo depresiones, perezas y dejadez, me animan. ¿Por qué? Porque es la piedra angular de mi vida. Servir, buscar cómo servir. Ayudar a otras personas. No estoy diciendo aquí, oh Boris está pasando aquí como un ser altruista, se está mostrando como una persona buena. No intento decir eso. Lo que estoy diciendo es que mi objetivo en la vida es eso. Y eso hago todos los días. Ustedes lo pueden saber. Y si no lo saben, pues sigan el camino por donde estoy caminando. Y si usted quiere unirse, pues únase también pregúntese qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué estoy haciendo mal, de repente hay una cosa que estoy haciendo mal, que necesito que usted me ayude para poder enrumbarme y desarrollar autodisciplina para poder tener acciones adecuadas según mi objetivo. Ayúdeme, yo estoy aquí también para aprender, pero es importante que tu objetivo determine tu por qué y tu para qué tan fuerte que nada te desaliente en el camino. Eso es comenzar a desarrollar enfoque en el liderazgo. Anota también cosas importantes de tu vida personal que no se pueden, que no se te pueden pasar. Tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos, tu casa, tu familia, tus papás. No te olvides de ellos dentro de las actividades de tu por qué y tu para qué. No dejes de aquellas personas que un día te trajeron a este mundo y que te condujeron en la vida. Ahora, no te agobies si la lista es larga. Se trata de tener claro... ¿Qué hacemos primero y qué puede esperar? No agobiarnos con lo que todavía queda por hacer. Muchas cosas van a aparecer en tus ideas, en lo que más o menos quieres hacer, pero vas a definir algunas de ellas, las que son más fuertes. De todas ellas, elige máximo tres objetivos claves. Aunque como una de ellas, que sea prioritaria, dedícate a ella en primer lugar. Eso te enfocará en lo que necesitas terminar primero. Si yo quiero comenzar un negocio, no puedo salir a la gente a venderle cosas si no tengo las cosas primero. Pero si no, ¿cómo voy a conseguir las cosas si no tengo dinero primero? Entonces, todo eso tiene que saber, buscar pasos. Eso decíamos como la autodisciplina, para saber qué procesos tengo que seguir en mi comportamiento, para saber qué cosas tengo que hacer primero. Y eso es establecer bien tu objetivo tan fuerte que te sostenga en el tiempo. Segundo. Hacer la tarea. Mucha gente le gusta escribir. No, yo quiero hacer tal cosa en la vida. Pero no quieren comenzar. Haz lo que debes hacer, aunque te cueste para comenzar. No te salten los pasos. Eso te enfocará en lo que necesitas terminar primero. Mucha gente mira el enfoque muy hacia adelante. Y se olvida de lo que tiene que hacer primero. Después, cuando no logran, se quejan y dicen, no, no funciona, es que no era así. Yo tengo una persona que conozco hace más o menos unos 59 años, tiene casi mi edad, casi crecimos juntos. Y él siempre me dijo que él quería hacer las cosas que mi padre había logrado en su vida como, como comerciante, como emprendedor. Y él siempre miraba y decía, yo quiero tener 200 vacas, tengo, quiero tener mil hectáreas de terreno. Pero nunca hizo la tarea. Nunca hizo la tarea de mi padre quien comenzó cortando primero los árboles, haciendo el cerco, trabajando con el ganado, haciendo todo lo que tenía que hacer primero. Tienes que planificar bien. Y cuando planifiques, no te saltes los pasos. Enfócate en lo primero. Stephen Covey dice, primero lo primero. Es el mejor hábito para comenzar un programa de liderazgo efectivo y de éxito. Es sumamente importante eso. Tercero, stop a las interrupciones. Tú vas a encontrar que en cuanto tú comienzas un proyecto, ya tienes tu objetivo y estás bien enfocado, comienzan a aparecer una cantidad de problemas que te quieren detener en tu proyecto. Cuando esté haciendo lo que tenga que hacer, escribir, mandar correos, crear productos, etcétera, ponte un límite de tiempo para concentrarte y elimina todas las distracciones posibles. Eso mata cualquier plan. Créeme. Si tú... Cuando estás comenzando tu proyecto, te distraes en cosas alternativas. Por ahí viene un amigo y que te quiere meter al equipo de fútbol y otro amigo te quiere llevar a la playa porque tienes que hacer unas cosas ahí con otros amigos, pasar un tiempo y tu proyecto comienza a, a retrasarse y lo que tenías que hacer primero lo comienzas a abandonar y las personas que aparentemente te iban a ayudar comienzan a desanimarse porque tu proyecto no aparece, no, no levanta vuelo, como decimos comúnmente. Entonces... Te comienzan a abandonar. Si tienes un equipo, nada de interrupciones. Ponte en el proyecto de tal modo que tú puedas no detenerte en ningún momento cuando tú estés trabajando con tu objetivo bien claro. Eso se llama enfoque en el liderazgo. Cuarto, no te agobies si con las cosas que tú planteaste hacer, no lo puedes hacer. Te lo dije en el comienzo. No puedes hacer con todo, no puedes con todo. Es posible que el deseo de lograr algo que te motiva te desborde. Quieres crecer, pero no tienes más tiempo. Y se te hace difícil pensar en tener más tiempo para realizar lo que quieres lograr. Tranquilo, no te agobies. Paso a paso. Tú no puedes resolver todas como muchas veces resolvemos el dolor de cabeza con una pastilla. A veces necesitamos salir, hacer ejercicios, pero no tenemos tiempo. Tenemos que tomarnos la pastilla y resolver el problema inmediatamente. Haz lo que puedas hacer primero, lo más urgente, para que te mantengas enfocado. No te agobies si no puedes hacer todo lo que has planeado. Las cosas imprevistas siempre aparecen en el camino cuando ejecutamos cosas. Quinto, déjate ayudar o asóciate a gente apta que te pueda dar la mano. Asistentes virtuales, mantenimiento de la web, diseño de banners, cartas de venta, redacción de contenido, redes sociales. Otras personas te pueden ayudar mientras tú estás ideando, mientras tú estás construyendo ideas para poder desarrollar proyectos. Hay muchas cosas que los demás pueden hacer. Es cuestión de delegar. Si tienes grupos de trabajo en otro lugar, si tienes lidera liderados que están haciendo un proyecto aparte, que complementa lo que tú quieres hacer. Es importante que delegues y confíes en ellos. Déjate ayudar. Asociate a gente apta. No te asocies a gente que te va a dar problemas. Si tú ves que en uno de tus, de tus líderes comienzan a crear más quejas que apoyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Mejora tu confianza en los otros. Te ahorrará muchísimo tiempo. Concéntrate en lo que te genera más ingresos y en tus tareas, las tuyas, las que tú tienes que hacer. No te pongas a hacer cosas que tiene que hacer tu equipo. No tengas que preocuparte por aquellos que has delegado, porque ya estudiaste quiénes son y qué objetivo tienes con ellos y ellos ya entendieron lo que tú quieres. Déjate ayudar. Ellos van a hacer su parte si están comprometidos. En una de estas charlas más adelante vamos a hablar sobre la identificación con el proyecto, con el objetivo. Cómo hacer que nuestros liderados se identifiquen, se pongan la camiseta para trabajar junto a nosotros. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Es importante hablar de cosas específicas ahora, porque si damos una charla muy abierta, muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Por eso es importante trabajar en esta noche el enfoque. Si tú te dejas ayudar, no dejes de hacer lo que es tuyo, lo que te produce mayor... Eh, perdona la, la, la redundancia, la productividad, que sea más efectiva, porque tú lo haces. Y nadie puede hacer las cosas como tú las puedes hacer. No estoy diciendo mejor de lo que tú puedes hacer. No, porque hay personas que pueden hacer muchas cosas mejores que nosotros. Déjate ayudar. Confía en ellos. El enfoque en tu proyecto es lo que no debe ayudarte a distraer para que dejes de hacer cosas que tú tienes que hacer. En otras palabras, no quites la mirada de, lo, de aquello que tú tienes que lograr y dejándote ayudar por los de, por los demás te permitirá enrumbarte hacia el objetivo que tú procuras. No dejes de lado eso, es importante. Si tienes alguna pregunta, lo vamos a contestar al final. No olvides de anotar tus preguntas. Sexto, rechaza lo que no te acerque a tus objetivos. No tengas miedo de perder amigos. No tengas miedo de que algunos amigos te dejen. Si ellos te acompañaban en tu proyecto y después te abandonaron, no te preocupes. Tú enfócate. Mantén la mirada siempre hacia tu objetivo. Muchas veces te proponen participar en proyectos o acciones que pueden parecerte muy atrayentes. Pero si te hacen perder el foco y te alejas de lo que tú quieres, aprende a decir que no. Quizás en otro momento, quizás más adelante, pero ahora no. Luego ya valorarás lo que te aporta y si realmente te interesa, volverás a tomar el tema y quién sabe, puede complementar aquello que tú estás buscando en tu objetivo principal. Es importante también que te felicites, que te premies. Yo les mencioné al comienzo que el objetivo debe ser tan fuerte que te permita... Eh, no caer en depresión, en la rutina, en el desánimo, en la pereza. Eso quiere decir que tú tienes que motivarte. Debes de automotivarte y motivar a los demás. Y si logras el primer paso, el primer logro que tú alcances, que seas consciente de él, reconócete. Escúchame bien, no tengas miedo de decir tus habilidades y cómo las usaste para lograr lo que querías. A mucha gente no le gusta eso. Se han vuelto críticos altruistas y te dicen, no digas las cosas buenas que tú logras, deja que los otros lo reconozcan. Esa, para mí, perdonen si, están equivo si estoy equivocado para ustedes, es la estupidez más grande que tiene una persona en contra de su propia motivación. Nadie está esperando mirar las cosas bonitas que tú haces para reconocerte. Porque el mundo que te rodea es un mundo egoísta. Es un mundo que quiere ser caudillo de sus propias ideas. No les interesa lo bueno que tú haces. Y si haces algo bueno, siempre van a encontrar algo malo. Siempre van a encontrar una crítica para tratar de desanimar. Pero tú sabes cuál fue tu objetivo, cómo te enfocaste, te autodisciplinaste, te autodeterminaste. Y a pesar de los cambios y las limitantes y las contradicciones que hubo en el camino lograste lo que buscabas felicítate Reconócete, aunque a los demás les duela porque esa es la madera que sostiene en el tiempo tus objetivos como utilice el lenguaje de la madera cuando es buena madera la persona está bien hecha y sabe quién es eso te va a sostener en el tiempo no tengas temor de reconocerte a ti mismo a Jesús le decían, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios sí, yo soy ¿Quién cree de él ahora que era orgulloso? Ah, no, claro. Porque ellos estaban buscando un salvador de, de, del problema romano y también de sus vidas individuales. Entonces ellos trataban de reconocer en ese, en ese líder, un gran líder. Hoy en día, ¿quién cree que él era orgulloso por decir que era el hijo de Dios? Nadie. Porque eso era. Si tú fuiste capaz de lograr lo que lograste, ¿quién puede cuestionar eso? Nadie. Tú lo sabes. Si has conseguido hacer lo que tenías previsto, y terminar lo que te propusiste, felicítate y date un respiro. Sal a tomar un café con tu esposa, con tu amigo, con tu compañero. Lea un buen libro, tómate un té, date un baño, no sé, de popularidad o sal, no sé a dónde, qué es lo que tú quieres hacer. Lo que sea para premiar lo que has conseguido, te lo mereces. Nadie sabe el valor del esfuerzo que tú has puesto para enfocarte en lo que querías lograr. Yo no sé si es un grado, no sé si es un lugar en la fama, no sé si es un lugar en la comunidad, no sé si es alguna cosa que querías lograr con tu familia, tener una casa, un auto, o ser una mejor persona. También eso es un objetivo importantísimo en la vida. No solamente conseguir cosas, sino ser una persona amable, bondadosa, servicial. Son objetivos importantes que tienes que enfocarte en ellos para poder lograrlos. Escúchame bien, si un avión sale de su ruta sin saber a dónde va, es un avión que puede perder no solamente el vuelo, sino también sus pasajeros. Si tú comienzas un proyecto y no sabes cuál es tu objetivo final, dónde debe estar tu enfoque, posiblemente las situaciones de contradicción en los vientos, las, las situaciones difíciles de tu vuelo, pueden hacerte perder el rumbo. Incluso, Aquellas cosas que sobreestimas de ti. Cuidado también con eso. Es bueno que tú valores lo que tú haces, pero no te sobreestimes. O algunas personas cometen el error de subestimarse para comenzar un proyecto. También allí tienen un problema, un limitante, que no les permite definir bien sus objetivos y por tanto no tienen un buen enfoque. ¿Ven ustedes cómo se complementa el ser, la capacidad de conocerte a ti mismo? Cuando tú logras eso, tu visión se afina hacia un proyecto definido. Por eso es importante el enfoque en el liderazgo. Mantente enfocado. Un objetivo logrado, si tienes que tomarlo en cuenta, no es el final. Vienen otros. Prepárate. El éxito solo es, solo es un paso previo del siguiente objetivo. Ah, qué interesante. Es que tu vida no termina cuando tú logras algo. Tu vida comienza a desarrollar ese proceso del caminar sobre tus objetivos a lograrlos cada día. No es un asunto, ah, ya logré ser ingeniero, se acabó mi vida. No, simplemente es un paso para el siguiente. Es un paso para buscar un nuevo logro, un nuevo objetivo pero mantente enfocado. Yo no sé qué pasa con los caballos cuando corren en los hipódromos, pero yo he visto que a los caballos, a muchos de ellos les tapan los ojos. Yo no sé si tú tienes que hacer eso para poder lograr la meta. Lo que sí he visto es que algunos caballos les ponen como unas crestillas aquí a los costados para no mirar a los otros y perder el enfoque de la meta. Eso sí he visto. Y esos caballos han logrado llegar primero con un buen jinete, con la buena capacidad que él tiene para poder impulsar al caballo en el momento preciso, para mantener la, la capacidad de velocidad o la retención en el momento adecuado, ya esas capacidades las vamos a estudiar un poquito más adelante para ver cómo lograr en la autodisciplina las acciones adecuadas para conseguir nuestros objetivos. Pero esta noche yo quería que tú entiendas primero eso, no puedes comenzar sin leer la realidad. No puedes comenzar sin darte cuenta qué mundo es el que te rodea. No puedes comenzar sin darte cuenta quién tú eres y si eres capaz de lograr aquello que tú piensas. Si no eres capaz, toma primero aquello del cual tú eres capaz, enfócate y que ese objetivo sea lo suficientemente fuerte como para que nada ni nadie te quite del camino. Eso es lo que yo quería esta noche, que tú lo entiendas. Sencilla, simple, pero al punto, para que tú puedas, de hoy en adelante, desarrollar mejor tu trabajo como líder. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, le ruego que la haga ahora, la escriba o la diga audiblemente. Si en algo le ayudó también esta charla, también quiero escuchar testimonios. Te aclaró algo, te ayudó a entender algo. A ver, yo quiero escuchar un feedback de parte de ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? Pregunte o comente. Haga cualquiera de las dos cosas y yo lo quiero escuchar. ¿Quién es el primero? Adelante. Gloria, adelante, te escuchamos. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches. Sí, es verdad lo que decía sobre... Nadie sabe, pues, ¿no? Nadie sabe el valor que uno tiene y bueno, hay gente que se da el lujo de criticar y son tan egoístas que cuando uno quiere hacer algo bueno, ni lo reconocen. So, uno mismo tiene que reconocer que, que uno es bueno para hacer muchas cosas que quiere hacer, ¿verdad? Nos Corre. hacen perder el rumbo, nos hacen perder el rumbo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer con ese tipo de personas? En primer lugar, lo que dijimos. Si tú tienes bien claro tu objetivo, las personas del entorno que te critiquen no tendrán efecto sobre tu, la, la ejecución de tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú tienes muy claro cuál es tu objetivo. Pero para poder tener claro el objetivo, también tienes que saber qué capacidad tienes para lograrlo. Y cuando tú descubres esa capacidad para lograrlo, se convierte tu capacidad en una coraza que te protege de las críticas de los demás. Ahora escucha bien las críticas, porque no todas las críticas tienen las intenciones que nosotros interpretamos. Muchas de las críticas que la gente nos dice no necesariamente son producto de querer dañarnos, sino que también de repente allí hay una buena observación que tú puedes tomar en cuenta para poder, como una herramienta útil, añadirlo a tu proyecto. Muchas veces yo he hecho algunas cosas y por ahí me han dicho, Boris, esto no está bien, haz esto así. Oye, Boris, no estás bien haciendo tal cosa. Entonces yo las escucho. Y si veo algo útil, a aquello que me dice, trato de involucrar esa observación a mi proyecto si es que me ayuda. Si es que no me ayuda, lo desecho. Eso es importante. ¿y cómo se logra eso? cuando tú tienes bien claro tu enfoque cuando tú sabes quién tú eres dos componentes importantísimos para poder lograr nuestras metas, saber cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro objetivo y hacia dónde estamos mirando y saber si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo cuando esas dos cosas se unen mira, las herramientas que vamos añadiendo o que vamos quitando ya las hacemos en el camino en el desarrollo mismo del proyecto lo vamos a entender eso no tengas ninguna duda Emira, ¿tienes gracias. ahí alguna, algún comentario más, Gloria? Emira está prendiendo ¿Sí? su micrófono, queremos escucharte también, pero Gloria, si tienes alguna aclaración más, adelante Sí, sí, eh, no, eso, eso me pareció muy interesante eh, Gracias, gracias porque en realidad se aprende mucho de, de todo lo que nuestro, no, tú nos puedes transmitir Gracias. Excelente. Y que continúe con la otra persona. Muy <ríe> bien. Gracias. Gracias por tu aporte y por tu pregunta. Muy bien. ¿Quién más ¿Ahora? tiene alguna pregunta o algún comentario? Adelante, por favor. Antonio, adelante. Saludos. Doctor, muchas gracias por la invitación a esta a, a, disertación. Me ha ayudado a mí personalmente. Eh, especialmente me <tose> gustó mucho la ilustración que usted usó de de los caballos en una en una uh, carrera Con uh -huh. mi, me recordó mucho a mi madre eh, aunque nosotros literalmente no nos podemos poner eso que se le ponen a los caballos en una carrera pero cuando tenemos o nos hacemos meta y nos concentramos en el, o nos enfocamos como usted mismo destacó en su charla eh, podemos alcanzar muchas cosas y algunas veces uh, las personas que nos rodean a, contribuyen a que nosotros, aunque tengamos la motivación, que tengamos el enfoque, eh, nos prohíben de nosotros eh, lograr la meta que nosotros estamos detrás. Y tenemos que tener mucho eh, cuidado con eso cuando nos hemos eh, fijado una meta, de que si las personas de, de, de nosotros, incluso alguna vez, como usted mismo mencionó, pueden ser familiares de nosotros, que... Si nos están eh, cohibiendo de nosotros de llegar a las metas, pues algunas veces hay que separarse de esas personas para uno poder conseguir la meta que uno uh, se ha propuesto. Porque a la, la gran mayoría de las personas no, no le cae bien cuando usted llega a cierta posición, sea financiera, sea académica, sea de la que sea. Y, pero nosotros mismos eh, primero tenemos que beneficiarnos nosotros y ponernos fijarnos la meta en lo que queremos. Qué buen comentario, ¿sabes? Mira, eh, qué bueno que menciones un poco el tema de la familia, y me encanta que alguien lo diga y no sea yo. ¿Por qué razón? Porque esto es una realidad en muchos lugares. Ustedes han visto a los ratoncitos tratando de querer agarrar un pedazo de queso ahí arriba. ¿Quiénes son los primeros en jalar al ratoncito que quiere alcanzar? El que está más cerca. Y lastimosamente, hemos encontrado los primeros limitantes en el proceso para alcanzar nuestros objetivos, son muchas veces las personas que están más cerca. Tu esposo, tu esposa. No, eso no se puede hacer. No, eso no es posible. No, quizás eso nunca se haga. No, eso no, no, no vale la pena. Déjalo de lado. Entonces, generalmente esas personas más cercanas muchas veces se convierten en el limitante más importante. Pero ¿cuándo van a tener efecto? Cuando nosotros no tenemos un enfoque claro. Cuando nosotros no tenemos bien claro el objetivo a donde queremos llegar. Escúchenme bien, no se olvide que una vez, una vez, un gran líder llamado Saúl le puso su coraza a un jovencito David. Le dijo, vete a pelear con mi coraza. Y él dijo, yo sé que me quiere mucho. Yo sé que quieres protegerme. Yo sé que estás muy cerca de mí, porque eres parte de mi pueblo, de mi familia. Pero yo no sé pelear con tus métodos. Yo sé pelear con mis métodos. La pregunta es, ¿cómo puedes tú pelear con tus métodos si primero no has hecho un análisis de ti mismo? ¿Cómo puedes pelear con tus métodos si tú no tienes claro el objetivo que tú quieres? Entonces tu familia te va a decir, jaja. Ja, Tú siempre has intentado hacer cosas, has intentado cosas y no has alcanzado nada. Has fracasado porque siempre crees que puedes hacer cosas que finalmente tú sabes que no puedes. Y ahí está el gran problema, en que muchas veces nuestras acciones de no tener bien claro nuestro objetivo y no saber quiénes somos, han hecho a nuestra familia demostrar que no éramos capaces de hacer nada en la vida porque somos desordenados, no somos autodeterminados, no tenemos un enfoque claro. Entonces, muchas veces la familia que nos quisiera ayudar, no nos ayuda y nos critican y nosotros nos desanimamos de tal modo. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien de qué madera estamos hechos. Permítame usar esa palabra bien. Cuando tú tienes un mueble de una buena madera, te dura años. Tú tienes que saber de qué madera estás hecho. Tienes que saber cuál es el contenido de tu materia prima, que eres tú. Si tú logras desarrollar tu capacidad. Escúchame bien. Si tú quieres comenzar un proyecto y no estás preparado, mejor prepárate primero. El día que tú te sientas preparado, vas a hacer muchas cosas que tú no imaginabas. Lo vas a lograr. Pero escúchame bien, las bases primero. Los edificios no se construyen de arriba para abajo. Los edificios se construyen de abajo para arriba. Primero se ponen los fundamentos. Identifica tus valores, identifica qué persona eres, identifícate tú en la realidad que tú tienes. Si tienes un camino por donde caminar, o por lo menos si tienes alguna herramienta para abrir una trocha un canal por donde tú quieres fluir eso es sumamente importante si tú logras ese comienzo tu enfoque será mucho más fácil mucho más realizable ¿Algún otro comentario más adelante por favor o pregunta escuchamos adelante Juan Doctor, buenas noches. Noches. Bueno, doctor, interesante, interesante esta enseñanza. La verdad, primera vez hoy en este en este grupo. Perfecto. Quisiera seguir estando, ¿no? Todos los miércoles. Claro. Este enfoque, pues eh, que a veces nosotros no sabíamos quiénes somos, ¿no? Siempre acá estamos escuchando yo y mi familia todos. Qué bueno. Eh, el que estás dando, ¿no? Entonces, uh -huh. mi hijo, mi hijita, señorita, ella está estudiando contabilidad, yo tengo un objetivo ahora, estoy para terminar la carrera de licenciado en administración y finanzas. Muy bien. Entonces, ese es un objetivo que tengo, ¿no? Eh, y estoy ya, para el año ya me estoy graduando. Ahora, pero yo tengo un enfoque político. Uh -huh. Entonces, a su vez, soy un precandidato a la municipalidad del Tigre. Perfecto. Y estoy trabajando en ello. Perfecto. Estoy trabajando en ello para lograr ese objetivo, ganar las elecciones y darle el bienestar social que necesita ese pueblo, porque es un pueblo totalmente vulnerable. Excelente. Son de quichua. Entonces, pero antes, en esta carrera política hace como seis meses, yo logré un objetivo para darle bienestar a esas familias. He creado cinco centros de votación coordinando con la ompe y ahora ya no viajan tres días para ir a sufragar en un solo centro de votación. Ahora sufragan en su misma comunidad. Excelente. Y me siento contento por ese logro. Y es importante este, esta enseñanza que nos estás dejando ahora y me, me refuerza bastante. Y creo que todos los miércoles voy a estar con usted. Excelente, Juan. Qué buena idea que tú tienes de servir a tu comunidad como político. Aquí en La Reunión hay varios que están eh, involucrados en política. Y algunos de ellos han sido grandes líderes en otras instituciones también. Y justamente lo que procura este proyecto de la Escuela de Líderes es que cada uno de ustedes, de acuerdo a su realidad, pueda verse involucrado dentro de esa realidad, pero como fruto, no de que oh las circunstancias me pusieron aquí. Una vez le pregunté a un profesor y le dije profesor, ¿por qué usted profesor? Ah es que no pude ingresar a la universidad profesor y tuve que ser, ya porque sea profesor voy a ser. Y generalmente la gente se mueve de esa manera. Es como el sí. caballo que corre hacia un objetivo y en el camino dice, oye caballo, ¿sabes qué? Acá hay un poco de maíz, ¿no te gustaría cargar? Bueno, ya si me vas a pagar, pues no importa. Cargaré el maíz, pero ya no alcanza su objetivo. Su propósito era alcanzar la meta, correr. Pero no, en el camino le pusieron cosas, ya, ¿por qué importa? Ya, aunque sea esto voy a hacer. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de personas en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nunca pues se detuvieron a pensar... ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Cuál es su porqué y su para qué? Ese por qué y para qué no es fácil definirlo, pero necesitas. Muchas veces lo Ay, definimos sí. con acciones externas, pero no con motivaciones internas. Y las motivaciones internas son importantes. Tú acabas de mencionarlo, es decir, yo quiero servir a mi comunidad, darle bienestar. Pero muchas veces equivocamos el cómo. ¿Por qué Ay, equivocamos sí. el cómo? Porque nosotros le damos a ellos lo que ellos tienen que hacer por ellos mismos. Sí. En alguna ocasión una, yo fui candidato a, a una candidatura en el Congreso de la República en el año 2016 y cuando llegaban las comunidades me decían, doctor, ¿cuánto nos van a dar para construir nuestras, nuestras, nuestras carreteras? Me, aquí necesitamos una pared de contención, ¿nos va a colaborar con algo? Yo le dije, ¿quieres que compre tu conciencia o quieres que te convenza que soy útil para tu comunidad cuando llegue al Congreso para hacer leyes en tu favor? Entonces la gente tiene que entender de que tú tienes que hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer. Tú como político tienes que entender que tú tienes que darle las condiciones para que ellos descubran su talento. Y ese bienestar que tú quieres lograr, lo puedan lograr con tu dirección, pero no con la suplantación de aquello que tienen, que tienen que hacer. Ellos también tienen que tener su propio objetivo. Tienen que enfocarse en su vida. Tienen que ayudarle tú a entender eso. Cuando ellos logran eso, muchas veces las comunidades nativas, con quienes yo trabajo permanentemente, creen que el gobierno sí. tiene que darles todo y ellos simplemente recibir, recibir, recibir, recibir, y así no funciona. Entonces hay que enseñarles a ellos a tener su objetivo claro, como comunidad, a desarrollar un proyecto emprendedor, a desarrollar un proyecto de transformación de la naturaleza, a hacer que sus que sembríos sus se produzcan y se ponga el, el, el, el producto agregado que nosotros necesitamos, y eso es importantísimo. Muchos políticos, con tal de ganarse sí. el voto, lo único que hacen simplemente es ofrecer, ofrecer, ofrecer, ofrecer, y cuando llegan al puesto, alcanzan el, el puesto, el, el, el rango, pero ya no tienen la capacidad. Entonces son vapuleados sí. por aquellos que recibieron las promesas. Entonces eso hay que cuidar, sí. y es importante lo que tú vas a hacer en tu comunidad, y felicitaciones, y si en algo podemos ayudar desde esta palestra, aquí estamos para servirte también. Que Dios te ayude en tu proyecto. Bien, bien. Muchísimas gracias, gracias muy bien. Muchísimas gracias. Yo soy de la selva por si acaso, mañana estoy en Iquitos y voy a comer tacacho allá con mi mamá y por supuesto con su ah. pescadito bien frito o su pescadito umano. así que no te preocupes. Ya te bien, visitaremos un día a, a tu comunidad. Bienvenido Juan a nuestras capacitaciones. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario o preguntas? Estamos aquí para escucharlos. Prenda su micrófono y hable. Aquí tiene usted libertad de poder hablar. Comentario o pregunta. Muy bien. El tiempo ha pasado. Estamos aquí una hora y diez minutos. Yo quiero hacer una pregunta puntual. Solamente una pregunta. ¿Qué de esta charla de esta noche te ayudó a comprender algo por el cual ahora tienes claro dónde vas a comenzar tu proyecto y tu desarrollo de enfoque? ¿Qué es lo que se dijo esta noche? te ayudó a tener claro eso. ¿Puedes decirlo, por favor? Si no puedes decirlo, escríbelo en el chat o dinos audiblemente qué es lo que de esta noche has escuchado te ayudó a poder entender que lo primero que tienes que hacer es tal o cual cosa. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo a Johnny desde Ecuador. Bienvenido, Johnny. Eh, prácticamente yo esta noche me... Me desnudé y me quedé sin piso. ¿no? Porque había algunas cosas que yo tenía que haberlas cumplido hace 10 años atrás y no, no se han dado. Excelente. Entonces, voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero. Muy bien. Qué bueno eso. Si tan solamente esta charla logró que Johnny Falcones comenzara de nuevo, como dices, sin piso y comenzara de nuevo, este es el momento. Y no te olvides, tu enfoque tiene que ser tan fuerte, tu objetivo tiene que ser tan fuerte, que en el camino te sostenga para conseguir lo que tú quieres. Nunca olvides eso. ¿Quién más? Rafael, adelante. Muy buenas noches, muy buenas noche, bueno, aquí, con el gusto de escucharte ya varias veces. Gracias. Eh, mira, eh, eh, quiero, no sé si sea mi caso, pero ya tiene tiempo que, que estamos tratando de hacer algo en redes, en de mercadeo y tratando de enfocar eh, no es tan sencillo el enfoque como que debe haber algún sistema de enseñanza también para sabernos enseñar a enfocar porque como dices y comer maíz antes de caerse, antes de llegar a la meta eh, nos distraemos muy fácil no sé qué faltará qué tipo de no sé, ¿qué nos faltará? Yo me imagino que me identifico con que me falta eso, pero me imagino que a muchos les pasa lo mismo. ¿eh? ¿Cómo ves? Sí, es correcto. Y muchas personas se distraen. ¿Por qué? Porque las oportunidades que vieron al comienzo les parecen muy pequeñas ah. con las nuevas oportunidades que aparecen. No está mal. No está mal que te aparezcan nuevas oportunidades y grandes y más convenientes. Pero escúchame bien, no todo lo que parece conveniente es necesariamente lo que tú quieres hacer o lo que tú puedes lograr. Allí es donde tú tienes que definir bien. Hay muchas cosas que podemos lograr en la vida, pero no todo lo que aparece en el camino como algo beneficioso, tengo que tomarlo, porque de repente no es lo que tú puedes hacer. Tienes que definirte bien quién tú eres. Escúchame bien, si tú quieres construir un edificio, ¿dónde vas a acabar? ¿En el mar o en la tierra? Si tú quieres construir un barco, si tú quieres construir un barco, ¿dónde lo vas a hacer navegar? ¿En el, ¿En el agua o en la tierra? O sea, es muy importante eso. ¿Dónde puedes navegar aquello que tú construyes? ¿Tú te vas a construir dentro de un proyecto? La pregunta es, ¿puedes tú, después de construirte, fluir en ese proyecto? Eso es clave. Y tú me estás diciendo algo importante. Redes de mercadeo. ¿Puedo yo fluir en las redes de mercadeo? Esa es la manera como yo tengo que trabajar. Si tú ves una posibilidad, prepárate, instruyete, capacítate, cimentate. Una vez que estás cimentado, lo demás sale solito. Yo he trabajado redes de mercadeo por 27 años. Muchas veces he fracasado terriblemente. Algunas de ellas las he dejado porque me cansé, porque tenía algunas cosas con otros objetivos, como por ejemplo estudiar mi doctorado y hacer todo ese tipo de estudios que tanto quise hacer. Que yo, la verdad, que me desenfoqué un tiempo por el cambio de sociedad, por el cambio de lugar donde me fui. Por eso yo no me di cuenta a la sociedad donde yo me iba. Y después allá me di cuenta que yo no podía continuar construyendo a los 60 años cargando madera, construyendo pistas de rodillas. En el... No podía más. Tenía que buscar mi objetivo original. ¿Cuál era? Yo soy orador. A los 8 años me presenté ante un público para hablar. Después me preparé, estudié, enseñar. Era mi vocación. La pregunta era, ¿enseñar por dinero? Esa es la pregunta que yo me hacía. Y comencé a enseñar por dinero y me comencé a dar cuenta que yo comenzaba a las 11 de la mañana, terminaba a 11 de la noche y después corrigiendo exámenes. Terrible. Esta mañana me llamó un amigo y me dice, vamos a dictar un curso. Excelente, hagámoslo. Y voy a dictar el curso. Pero la pregunta es, ¿es el dinero lo que, me, lo que yo busco? ¿O es realmente la satisfacción individual de hacer bien mi trabajo, de servirlo mejor? Porque me he dado Ay, cuenta bien. que los buenos profesionales no buscan trabajo el trabajo lo busca ellos y eso es un objetivo altruista que todos tenemos que desarrollar lo que tú quieras hacer en el trabajo de red de mercadeo hazlo bien que lo demás viene solito pero para hacerlo sí, bien mira. tienes que enfocarte tienes que aprender tienes que prepararte. la materia sí, prima para la mayor productividad no está en el método sino en ti el método sí, se va mira. a añadir a ti mira tienes mucha razón eh, yo me he dado cuenta y no lo he apreciado hasta ahorita que te estoy escuchando. Uh -huh. Hay algunas personas, tengo un negocio, aparte de, de, de, de refaccionaria, uh -huh. y cuando me pongo a hablar de un producto que X, que yo manejo, que tiene mucho tiempo que lo manejo, hasta mi contadora me dice, y Rafa, cuando, cuando hablas de, de esto, te cambia hasta la voz, te cambia. O sea, les gusta a la gente escucharme eso, y como que no me he enfocado por ese lado. fíjate que Como que por ahí va la cosa, porque... Hay algunas personas me han dicho, doctor, ah. <risa> porque han tenido un beneficio extraordinario con estas investigaciones Excelente. que he manejado. Entonces, eh, es lo que domino y es lo que me gusta. Y me imagino que lo estoy desperdiciando por, por las distracciones, por el maicito ese de un lado. Excelente, qué bueno. Maicito, este, no, muchas gracias, muchas gracias. Este, eh, qué interesante tu charla. ¿eh? Qué bueno, Rafael. Qué bueno muchas que te gracias. hemos ayudado. Muchas gracias. Excelente. Adelante. Yo sé que va a ser mucho mejor de aquí en adelante. Una persona más. Adelante, por favor. ¿En qué punto le ha ayudado esta charla? Dígalo. O escríbalo, si quiere. Ah, las personas, dice, dice Verónica, aquellos que se ponen en contra tuya los llaman matasueños. Así <ríe> es verdad. Hay muchas personas matasueños que van a aparecer en tu camino. Yo le voy a llamar de otro nombre, Verónica. Le voy a decir matadespiertos. Porque cuando tú estás soñando es cuando tú estás construyendo la idea. Pero cuando tú ya te enfocas, ya tienes los ojos abiertos. Tú ya estás decidida a ir para allá. Vive, ya no tus sueños, vive ahora tus despiertos. Lo digo yo en mi libro Autorhiderazgo. Ahí digo, dejemos ya de soñar y comencemos a vivir nuestros despiertos. Y ojalá que esta charla de esta noche nos haya ayudado para comprender a plenitud si estamos preparados para enfocarnos en aquello que nosotros queremos lograr. No te olvides, la materia prima más importante para la productividad no está fuera de ti, está en descubrirte a ti mismo qué capacidad tienes para poner tu enfoque, tu mirada, tu objetivo en aquello que tú quieres lograr. El próximo miércoles, hora de Perú, 8 de la noche, nuevamente estaremos comenzando una serie de tres charlas. La importancia de la motivación en el liderazgo. ¿Por qué es importante la motivación? Vamos a definir un poco los temas de motivación, que también tienen que ver con el objetivo, ¿ah? tienen que ver con el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque te va a emocionar, el enfoque te va a transformar. Así como dice Rafael, cuando tú hablas de ese producto, hasta la voz te cambia. Así cuando nosotros estamos enamorados de alguien, ¿qué nos ha pasado? Contamos con tanta alegría, aquello que nos gusta, ¿no es cierto? Así tiene que pasar. Y vamos a ver ese tema de la motivación el próximo miércoles. Yo les pido un favor. Hoy somos 34 personas por favor, no dejes que alguna persona que tú conoces se pierda la próxima charla. Hagamos el plan multiplicador, tratemos de estar a las 8 en punto para no perdernos ninguna de nuestras charlas. Si hoy alguna persona que tú crees, que tú conoces, perdió esta charla y crees que la escuche o quieres que, que la escuche, búscalo en la próxima media hora en Boris Darmon canal en YouTube Ahí lo vas a tener, lo vamos a subir para que también las personas que no pudieron estar hoy por alguna otra razón lo puedan escuchar. De mi parte, un abrazo para ustedes, mi reconocimiento por haber estado esta hora conmigo y gracias por tener una audiencia como ustedes. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Chao, chao.